Mi nombre es, o me pusieron, Alirio González, vivo en Belén de los Caquetá y soy como el encargado, encartado y encantado de la Escuela Audiovisual Infantil. Yo creo que a veces pareciera ser que la ocasión pues, creo que ya está muy dicho, No, solamente nos hacen para ser empleados, una necesitamos una educación que nos ayude a ser creativos, que nos ayude a entender que es, que es mejor hacer proyectos, ¿sí? que nos ayude a construir una, un proyecto propio de vida. Creo que eso sería educación para la paz, sería dentro de esos mecanismos. Una de las cosas con que más se juega con la gente para... Dominarlos o subyugarlos es el cuento de que somos pobrecitos y cuando nos educamos como pobrecitos o con una mentalidad pobrecitos realmente nos volvemos una sociedad incapaz de generar sus propios recursos, de generar sus propios emprendimientos, su propia no sé su calidad de vida, mejorarla. Es decir, Colombia es un país muy rico, cualquiera, todo el mundo lo sabemos. Pero normalmente nos vendieron el cuento de que somos pobrecitos, de que no sé qué cosas, que el caquetá es pobre, que no sé qué cosas, que, que Tumaco es pobre, que Chocó es pobre, y con esa cosa pues nos joven, y nos jovemos todo. Entonces hay que salir de ese cuentico de los pobrecitos. No sé si se educa o se forma, ¿no? Habría que hacer hasta hasta discutirse hasta las hasta esas palabras, hay que discutirlas un poquito, pero cuando yo me educo, me educo para hacer cosas, para pensar, para desarrollar mis capacidades personales, ¿sí? estoy empoderándome y estoy empoderando una sociedad y estoy mejorando mi entorno automáticamente. El tema de los, los niños es un tema de, de pantalla, de modas, ¿sí? es un tema crucial. Casi que las familias trabajan para. Eh, para mantener y para educar y para sus hijos, ¿sí? pero todo lo hacemos para, para, para como si los niños fueran objetos. Por muy que sea de dos años y si cualquiera lo sabe, ¿sí? es un ser humano con una capacidad casi más grande que la de nosotros mismos de razonar, de pensar, de construir, entonces ahí está la diferencia, yo no creo que debamos trabajar para niños, debemos trabajar con los niños para realmente tener sujetos incluidos en una sociedad y en un país que necesita verse a sí mismo. ¿Sí? La tecnología es una maravilla, que le permite uno hacer su proyecto, o sea, todo este cuento digital nos permite hacer el proyecto en Caquetá o en Bogotá, en Barranquilla, en cualquier parte del mundo, eso es maravilla. ¿sí? Ahora, ¿cómo la accedemos y cómo le empoderamos en las personas? el uso de esas herramientas tecnológicas. A veces pareciera que los volviéramos solo redes sociales, supuestamente, y nos hacemos todo el día propaganda como si la tecnología fuera solamente eso, sí o solamente selfies. Y los medios, nos... pero la tecnología es una maravilla para hacer agricultura, para hacer música, para hacer cine, para hacer lo que quiera. El tema es que la escuela tiene que empezar a empoderar el uso de esas máquinas, no ser más mercadotecnia, me disculpan, de Microsoft, o sea, las escuelas enseñando a manejar Word y Excel me parece un absurdo. ¿sí? O enseñando a manejar el sistema operativo Windows. Nos volvemos esclavos de una buena casa de software. Pero ahí es que, ¿cómo, ¿qué hago con el computador? Deberíamos más bien enseñar a hacer sistemas operativos. Enseñar a programar, lenguaje HTML, Todas esas cantidades de cosas que los pelados lo están haciendo. Cualquiera que habla de educación siempre habla de la pobreza en la investigación en Colombia. ¿sí? Y somos un país que totalmente están quejando, está hay quejas con cosas y todo el mundo estamos criticando. Y en la escuela yo creo que para mí es divertida cuando yo puedo trabajar, hacer desarrollos, hacer laboratorio a partir de mis problemas, de los problemas que tengo en mi entorno, de esas cosas. Ahí es donde empiezo a conversar y donde empiezo a realmente tener a despertar en mí el investigador, para mí es muy claro, la escuela tradicional, le acaba el, el niño es el investigador más perfecto que existe, preguntón, mete las manos, toca, pero llegue usted a la escuela, dos más dos es cuatro, y en de usted, lo que usted piense o cree, no está de acuerdo con el profesor, usted pierde el año, ¿sí? hay que ser laboratorio, hay que permitir equivocarnos, permitir ganarnos, y bajarle un poco que siempre la escuela tiene la razón, y construir una escuela donde la sociedad, los problemas reales de la sociedad del país, del municipio, de la casa, estén ahí en el salón de clases. Salgámonos de las aulas, ¿sí? Las aulas son una maravilla para encontrarnos, pero salgámonos de las aulas, profesores. Vámonos a encontrar los problemas del barrio, los problemas de los vecinos de la cuadra. Ahí aprendemos matemáticas, eh, vamos a encontrar el entorno, aprendemos biología, aprendemos todas esas cosas, ¿sí? Pero sacamos de ahí. No estamos pensando que tenemos que tener el laboratorio de, de Estados Unidos con no sé qué cosas. ¿Por qué no? El laboratorio está al lado, las clases están al lado, la, el razonamiento está ahí con los vecinos, con la vecina. Inclúyalo en la escuela.